Pues he llevado mucho tiempo sin hacer ningún tutorial, he tenido problemas y he tenido mucho trabajo y obra en mi casa. Desde el pañuelo no he hecho ninguno más. Entonces, pues como me encargaron un bolso para igual que el que yo hice, ¿os acordáis? El rojo este que tanto gusta, ahora lo pondré y me lo han encargado en negro. Entonces ella no quiere la asa como yo la hice. No la quiere eh, de asa de piel y voy a hacerla de crochet. Entonces es muy simple, pero yo la he, he, he modificado una cosa: normalmente todas hacen puntos bajos o medios puntos y se acabó. No, pues yo le he hecho en el filo un terminal que queda mucho más bonita. Entonces, para hacer esta asa, pues dependiendo como cómo queréis de largo pero os voy a dar una opción, que queréis hacerla más larga, no importa, porque yo le he puesto este tipo de villa que ahora os enseñaré cómo ponerla, para achicarla o agrandarla. Entonces, si la queréis más larga, es nada más que tirar, o como cualquier bolso, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo meterlo, ¿no veis? Este es el tipo de villa que os digo, que es para achicar y agrandarla. O dos argollas para ponerla aquí en el final, o ponérsela a los enganchas de bolsa, o ponérselo directamente a la asa y ya el enganche de bolsa lo metéis por aquí. yo Mi enganche ya está hecho aquí. ¿Veis? Entonces no necesito esto, sino que yo le voy a colocar un mosquetón. Un mosquetón paquita y por Entonces vosotros ya decidís si la queréis terminar ya con una argolla directamente o con un mosquetón ahora veréis cómo se queda terminada con todos los detalles entonces yo le voy a dar unos remaches podéis utilizar tornillo de bolso yo voy a poner el mosquetón aquí y me voy a meter unos remaches vale y aquí no hace falta y ahora os enseñaré por qué no se puede poner aquí los remaches porque si no no correría la correa más grande o para más chica? Ahí yo enseñaré a dónde tenéis que poner el remache ¿vale? para que cuando hagáis que sea más chico, o más grande dónde tenéis que poner el remache venga, pues vamos a empezar que es muy simple muy simple vamos a empezar vamos aquí a despejar un poco la mesa hacemos en este caso yo hice seis puntos bajos podéis hacerlo con hilo número 9 18 18 con el hilo que estáis trabajando con hilo nylon el que estáis trabajando con vuestro bolso, el que sea lana, algodón, hilo nylon ya vosotros el grosor que veáis más factible para vuestra bolsa. Normalmente 3 centímetros está bien, pero si fuera dos y medio tampoco pasa nada. 2 centímetros lo veo ya demasiado fino. 3 centímetros. La de piel tiene 2,5 y medio, ¿veis? esta la he hecho de 3 centímetros porque le he hecho un remate alrededor y ahora veréis cómo se hace el remate bueno pues ya hacemos el grosor que vosotros veáis yo hice 1, 2, 3, 4 5 y 6 subimos con la cadena y empezamos a hacer puntos bajos o También puede hacer punto alto. Yo lo hice con puntos bajos porque para que quede más firme. Que con punto alto queda más, se puede dar más de sí la correa. Y ya es subir a la altura que uno quiera. Y ahora os digo el remate: como lo hice alrededor para que quedara No vez que queda al final como redondito. Queda como redondito, queda un final más bonito, más mejor terminado Pero es un filo que vamos a hacer de punto cangrejo a todo alrededor que conseguimos con eso? Que quede una terminación más bonita Y que la correa en sí no des de sí Entonces voy a subir un poquito para hacer lo de punto bajo y vamos subiendo, subiendo hasta la largura que uno quiera ¿Vale? No tiene más historia No se ve la cadena, damos la vuelta a la labor y seguimos tejiendo hasta la altura que uno quiera yo voy a seguir un poco más para enseñaros el remate ese del punto cangrejo Y que queda muy bonito Y como voy a terminar mi correa con. Os voy a enseñar a poner ese ese accesorio que es achicar y agrandar la correa ¿veis? Vamos, Voy a subir un trozo más para hacer lo del punto cangrejo Y ya está Bueno, pues yo ya he hecho una muestra, un trocito para que os veáis y ahora que escogemos con el punto no cortamos el hilo y ahora cuando vamos a hacer el filo de punto gangrejo cuando ya hagamos la largura que deseemos de nuestra asa no cortamos el hilo entonces nos vamos por aquí hacemos, subimos una y el siguiente punto que vamos a tejer medio punto pero para atrás ¿ves? yo no he cortado me vengo aquí al siguiente punto, lo encajo saco y cierro las dos lazadas en el aire con una hebra me vengo aquí al siguiente punto encajo al siguiente punto y ¿no veis las dos hebritas están ahí arriba y cierro el punto cangrejo es punto bajo, pero estamos haciéndolo al revés Por eso se llama punto cangrejo Ahora llegamos a la esquinita Nos vamos al punto de abajo Y entonces es cuando vamos a conseguir que se quede como más redondito Un punto de abajo de un lateral ¿Vale? Y seguimos Así hasta darle toda la vuelta a nuestra asa un cinturón si también queréis hacerlo. Cinturón ya lo si es un caso hacerlo más ancho y puedes ponerle una hebilla. ¿Ves? Punto cangrejo es echando para atrás y terminando el punto bajo aquí arriba. veis cómo queda como más redondito? El terminar. Y si queréis cambiar de hilo, podéis cortar. Cuando me he empezado, que cambiéis a un hilo más inferior. Por ejemplo, el, el hilo número 2, de nylon, también. Yo esta asa le hice con el 18. Y cambié para hacer el filo, porque lo veía demasiado grueso, con el hilo número 9. Pero el 9 aquí, tanto para hacer los puntos bajos y el punto cangrejo, lo veo bien. Pero si no, podéis poner un hilo inferior, de grosor y ya está, ya nos venimos a esta ya hemos hecho la última de este lateral nos venimos a la parte de arriba y seguimos y va a quedar redondo otra vez y seguimos nos venimos al de la punta Ahora podemos aprovechar y esta hebra la podemos esconder con el punto cangrejo. allá no se quiere meter estoy llegando casi al final ya la hebra esa la sigo escondiendo y aquí hemos acabado ya está ahora el punto cangrejo pongamos corto aquí metemos en el siguiente punto de, del principio que hicimos por abajo por abajo para hacer el punto deslizado ¿veis? y ahora ya escondo un poco más el hilo para que quede más bonito no por el filo del punto cangrejo sino con la vuelta de abajo del punto cangrejo justo ahí voy escondiendo el hilo no lo pilléis por donde hemos hecho el punto cangrejo porque estropeáis el filo, vale, por abajo la vuelta de abajo metemos el ganchillo y vamos escondiéndolo y por ejemplo, esto ya hemos terminado vamos a quemar a cortarlo un poco más Y lo quemamos Sabéis que le donáis Y lo como la cola de rata Cola de ratón Se quema y se Bueno, esto no lo voy a quemar Ni lo voy a cortar Porque es una muestra ¿Vale? Veis como queda El redondez Y queda un fino, un filo más bonito Que cuando dejamos nada más Que los puntos bajos queda un terminal macho más, más lindo y ahora como podemos achicar mi correa mide porque ella la quiere para que caiga al hombro pero yo se la he hecho más larga por si algún día la quiere poner más larga por cualquier momento que necesite que cruzarla en el cuello o lo que sea pues yo le he dejado la opción de que pueda ponerla más larga so. 64, y ahora me vengo aquí con el 64, pues como lo he puesto ahí doble, 64, y me vengo hasta aquí, yo lo he dejado en 87 centímetros, porque he hecho eso? porque está aquí doble, 87, pongamos 92, porque está este trozo aquí, ¿veis? 92 92 centímetros tiene mi correa, pero esta correa puede ser más pequeña y no tengo por qué ponerle hebilla, simplemente dejarla a ras del hombro y se acabó. Pero yo pensé que así puede ella tener las dos opciones: ponerla más corta o más larga. ¿Cómo vamos a poner esto a hebillita para achicarlo? Bueno, pues me he levantado para que veáis, porque quiero veros cómo lo piensan. Aquí tenéis que tener claro lo que vais a poner. Os vais a hacer directamente, poner la argolla aquí. Cuando hagamos esto, se mete por aquí. Esto se deja en el medio. Se mete por aquí. Y ahora es cuando os digo que tenéis claro lo que vais a colocar aquí. Por ejemplo, en el mío este, que asa de piel, ya coloqué el mosquetón. ¿Veis? Coloqué el mosquetón Entonces Si vais a poner la argolla O si vais a ponerlo directamente Al bolso Que ya está aquí el enganche de bolsa Pues ya tenéis que hacerlo directamente Desde aquí Y si no tenéis Si tenéis el enganche de bolsa aquí Solamente lo que es esto Para luego Meter la argolla Que le coloquéis Si la vais a colocar ya aquí, pues cuando hagáis el enganche de bolsa, pues ya colocáis esto ahí y coséis o ponéis remaches o tornillos, ¿vale? Este era un tutorial que ya sabéis que es de pago, para hacer estos dos, este bolso, tiene muchas horas de trabajo, ¿vale? Para hacer este tutorial ya sabéis que podéis poner en contacto conmigo y os enseño un vídeo bien largo de cómo hacer vuestro bolso este, la asa, el forro por dentro, o sea, si queréis ya lo sabéis. Bueno, pues ahora yo, por ejemplo en esta ecuación, veis que yo he puesto un mosquetón. Pues entonces, cuando yo vaya a doblar, pongo el mosquetón, metéis esto así en el medio, veis, lo estoy metiendo en el medio. Y tiráis para arriba. Cogéis esto. ¿Veis así? ¿Lo estáis viendo? Cogéis esto. Y ahora, cogéis y metéis por dentro. Otra vez dobláis por aquí. Y ahora quiero que sepáis a dónde tenéis que hacer. Por ejemplo, aquí vamos a ponerlo más largo. ¿Ves? Esto es lo que hace que... Ah, espérate. Es que lo he dejado muy corto. Voy a volver a hacerlo. Lo meto, tiro de así. Me vengo para acá. Lo saco por aquí. Y a dónde tenéis que enganchar. Es para que sepáis a dónde tenéis que enganchar el remache. Si lo remacháis todo junto. O lo coséis porque no hace falta remache ni tornillo. Podéis coserlo directamente con vuestro hilo. ¿Vale? con el hilo que estáis trabajando o sea, hacéis una costura aquí y ya esta correa se achica y se agranda veis entonces en esta ocasión veis se achica y se agranda porque esta pero tenemos que pillar nada más que esto lo que habéis doblado por aquí dentro la curva de dentro es a donde tenéis que pillar el enganche para que la correa haga la función de agrandar y achicar. ¿Vale? Porque si la pillamos así, todo esto no hace ya ninguna función. ¿Vale? Bueno, pues lo voy a poner, lo voy a enseñar cómo queda la asa con su remacha o tornillo o cosido, como lo queráis. Yo en esta ocasión voy a poner aquí, voy a coser porque deja un hilo, voy a coser y aparte de coser pues porque para que parezca más industrial más, más profesional le voy a poner dos remaches por darle un toque original a la correa y en este igual este aquí te voy a coger doblar aquí que está el final del otro lado y le voy a poner su remache como veis este yo ya lo había colocado el mosquetón venga voy a realizarlo y lo enseño este lo he cosido, he pasado aquí, por aquí, por aquí y luego he hecho unos perpuntas por aquí para que el mosquetón se quede muy firme, para que no se mueva. Y ahora le voy a realizar, y lo he hecho con hilo nylon número 2, porque este es el principio, ya sabéis que al principio hemos empezado a hacer punto cangrejo y no nos queda hebra para dejar para coser, pues nada, puedo hacerlo con el hilo número 9 directamente pero como tengo el 2 y es más fácil de trabajar y hasta mi nudo de costura dos veces y ahora en el otro lado lo coso con el hilo que hemos dejado ahora quemaré todos los restantes y ahora aquí ya sabéis a dónde os he dicho vale aquí aquí en el doblez de dentro cosemos este final en el doblez de dentro ¿Ves que está el doblez pues aquí lo voy a coser ya le pongo en su remache y os lo enseño ya he insertado la aguja y lo voy a coser a donde lo he dicho en el doblez de dentro vale aquí quedó hebra porque fue el final y yo dejé hebra se engancha y ya está y coselo si queréis nada más que coserlo pues ya está, se ha acabado ya lo habéis hecho que tenéis tornillos de bolso pues aceite con tornillos que no, pues remache. que ya sabéis que yo utilizo el remache tubular número 5 lo estoy cosiendo donde yo he dicho el doble que queda por dentro de la correa para que me haga la función aquí choca mucho y no sé por qué vamos a sacarlo el filo de aquí el final lo coso para que si para que no se levante así ya sabéis que muchas veces se levantan las cosas cuando se tiene uso He decidido cortar el hilo, el hilo número 9 y he puesto el año número 2 porque es que no tengo la aguja adecuada para, para el 9. Me cuesta mucho trabajo meter la hebra dentro de insertada aquí. Lo he terminado con el número 2 y punto. Ya está. Así podéis terminarlo perfectamente sin tener que poner remaches ni nada. Así, ya está terminada perfectamente y bien cosida. Cosemos los laterales. Que quede todo bien fijo. Y ya está. Y mi nudo de costura, como siempre os digo. Una segunda vez. Y ya está. Y ahora los restos de hilo que haya por ahí, porque yo he visto uno por aquí, ya sabéis, veis, este. Y este. Cortamos. Vamos a sacarlo por aquí. Este fue uno que fui escondiendo y se quedó por ahí. Cortamos. y quemamos. Veis, este está más largo, lo voy a dejar un poco más. No me gusta dejarlo muy largo porque se derrite y sale como una cosita blanca. Por eso no lo dejo muy largo. Ay. Ya está. Aquí hay más. Y aquí hay otro. es que hay aire y no puedo hacerlo vamos a ponerlo aquí Ahí. el por hace de tope de aire ya está voy a poner los remaches como os digo como decoración porque firme y ya está o le puedes poner entonces yo miro a ver dónde se me va a ver los remaches más que es por aquí entonces el tapón procuro que el tapón de remache se quede en esta parte para que quede más bonito entonces sacándolo por aquí voy a intentar que esté en el medio esto no está en el medio calcular que esté en el medio más o menos veis y este es el que se va a ver más por aquí pongo el tapón de remache Ya sabéis que con este Le damos un martillazo Y ya se queda colocado Voy a ponerle dos Y voy a ponerle otro aquí Como pura decoración Pero aquí no podemos hacerle nada En esta parte nada Porque si no, si le ponemos un remache O lo cosemos, ya no se mueve La correa y ya no tenemos la función De que se mueva, que sea chique, que sea grande. Aquí no se puede hacer nada Aquí sí y aquí ¿vale? pero aquí la argolla o la correa que pongamos no se puede poner nada bueno, así ha quedado yo creo que ha quedado muy bonito, muy profesional eh, aquí están los remaches, ¿veis? pero el remache ya es pura decoración pero me gusta la, esa terminación de remache ¿veis? pero está cosido ya sabéis que en esta parte no debéis de coserlo porque si no, no hace la función de achicar y agrandar la, la asa Esta ocasión lo hice de piel A mí me gusta mucho las asa de piel Porque como yo ya tenía una de crochet pues Quería mezclar una de piel Pero la que me lo pidió Que lo he vendido este bolso Pues me lo pidió en negro Y que su asa fuera de crochet Pues de crochet se lo he hecho ya sabéis que queda una terminación mucho más linda con la orilla de punto cangrejo Y mucho más firme, aparte de eso que queda muy firme esta asa No da de sí a tener punto cangrejo, hacemos que los filos lo hagamos más firme Entonces no da de sí esta asa Bueno, espero que os guste, nada más que me preguntéis si queréis el tutorial de este bolso en la cajita de información os dejo mi enlace del Facebook Y os ponéis en contacto conmigo en el mensaje privado del Facebook O en mi grupo de bolsas tejidas manualidades También podéis colgar vuestras creaciones de este bolso pero pues ya sabéis que es de pago Venga, no es caro para el rato que se lleva en explicar Y en montar y en hacer todo este tutorial Hasta la próxima y gracias por ver Chao